Hola amigos. Grecia es un país situado en el sudeste de Europa, en el extremo más meridional de la península de los Balcanes, con una superficie de unos 131.957 kilómetros cuadrados, con una población estimada de 10.4 millones, de los cuales el 40% vive en la ciudad capital de Atenas. La bandera de Grecia consta de nueve franjas horizontales azules y blancas, que representan las nueve sílabas de la frase, Elepteria y Sanetas, que significa, libertad o muerte. La esquina superior izquierda tiene una cruz, que simboliza la fe en el cristianismo, la religión predominante en Grecia. El terreno de Grecia consiste en un 80% de colinas, de las cuales la montaña más alta se llama Olimpo, con una altitud de 2.919 metros sobre el nivel del mar. Es el hogar de los doce dioses principales de la mitología griega. Consiste en uno. Zeus, dios del trueno. Hera, dios del matrimonio. Poseidón, dios de los mares y terremotos. Enaíces, dios del vino, la fiesta y el placer. Artemisa, diosa de la casa, la luna y la virginidad. Apolo, dios de la música, la luz, la poesía, el arte, la medicina y la profecía. Hermes, mensajero de los dioses. Atenea, diosa de la sabiduría, la sabiduría y la guerra. Ares, dios de la guerra. Afrodita, diosa del amor, la belleza y la lujuria. Hefesto, dios del fuego, la escultura y la metalurgia. Demeter, diosa de la fertilidad, la agricultura y los cultivos. Ok, se acabó. Este video no trata sobre los dioses. Pero en realidad, cuando se trata de Grecia, también deberíamos conocer los nombres de algunos dioses, porque muchos lugares llevan el nombre de los dioses. Cuando miramos el territorio de Grecia, nos sorprende bastante porque el 99,9% de las islas del Mar Aejena pertenecen a este país. En total, hay más de 2.000 islas grandes y pequeñas, incluso algunas islas muy cercanas a Turquía todavía pertenecen a Grecia. La razón es porque desde el siglo XV, Grecia estuvo bajo el dominio del Imperio Otomano. Después de una lucha de nueve años, Grecia obtuvo su independencia. Y poco después de expulsar al enemigo, se interesaron en capturar las islas del Mar aejena Hoy en día, hay disputas ocasionales entre Grecia y Turquía, pero pueden sentarse a tomar una copa y hablar. Esta es la península de alkiriki y este es el monte Athos, habitado por más de dos mil personas, que son principalmente monjes. Viven aislados y se les permite gobernar como un país autónomo. No se permiten mujeres en esta área, ya que los monjes son todos hombres. Sin embargo, en el pasado, una niña que fue una ex-reina de belleza de Grecia se disfrazó de hombre para colarse por curiosidad. El Monte Asos es uno de los 18 sitios del Patrimonio Mundial de Grecia reconocidos por la UNESCO. Grecia fue una de las civilizaciones más brillantes del período antiguo y dejó muchos legados de logros culturales, científicos y artísticos, que continúan hasta nuestros días. Los primeros filósofos del mundo nacieron todos en Grecia, como Tales, Pitágoras, Sócrates. Fueron uno de los primeros en explicar el origen del mundo, no debe ser un mito. Heródoto a menudo se considera el padre de la historia. Fue el autor del primer gran libro de historia sobre las guerras griega y persa. Hipócrates fue el médico más importante de la historia de la antigua Grecia y, a menudo, se le considera el padre de la medicina occidental. Aristóteles no solo afirmó que la tierra era redonda, sino que también fue considerado el padre de la zoología. Fue el primero en clasificar a los animales agrupándolos según características similares. Estos grupos se llamaron género, y luego dividió cada género en grupos más pequeños. La democracia occidental moderna se basa en la política griega antigua. Los antiguos griegos crearon la idea de una constitución. Y en Atenas, cualquier ciudadano puede hablar ante el Consejo y votar las decisiones con solo levantar la mano. Los primeros Juegos Olímpicos del mundo se celebraron en Grecia. Circa 776 hace, incluyendo carreras, correr, y boxeo. A mediados del siglo II a.C., Grecia fue conquistada por el Imperio Romano y continuaron los juegos olímpicos. Hacia el 393 d.C., el emperador romano Teodosio I, que era cristiano, pidió el fin de todas las fiestas paganas y que las antiguas olimpiadas terminaron después de casi 12 siglos. En 1896, los aristócratas europeos se emocionaron repentinamente después de conocer los antiguos juegos olímpicos. Así que juntos revivieron los Juegos Olímpicos de Atenas, Grecia. Hoy en día, los Juegos Olímpicos se celebran cada cuatro años, con la participación de casi todos los países del mundo. La palabra olímpica se deriva de la palabra olimpia, que es el nombre de un lugar en Grecia donde se llevaron a cabo las primeras olimpiadas antiguas. Hoy en día, Todavía existen muchos sitios históricos antiguos en Grecia, combinados con mitos, museos arqueológicos, rica cultura e islas hermosas. El turismo en Grecia es el más desarrollado de Europa. En 2019, atrajeron alrededor de 31,3 millones de visitantes, tres veces más que la población, lo que ayudó a generar alrededor de 22 mil millones de pesos en ingresos, lo que representa el 10,5% del PIB. En lo que respecta al dinero, Grecia está actualmente endeudada, lo que a menudo se denomina crisis de deuda. El motivo es que el gobierno no gestiona adecuadamente las finanzas, gastando más que recibiendo. Eso significa tener suficiente dinero para comer pescado, pero comer carne todos los días es difícil de culpar porque las cosas que gastan son principalmente para el beneficio de la gente. Por ejemplo, los salarios en el sector público aumentan automáticamente un por ciento cada año. Los trabajadores tienen derecho a un mes de salario extra en diciembre y muchas otras pólizas. Debido a la baja productividad laboral, la competitividad con otros países se reduce y la evasión fiscal es desenfrenada. El gobierno griego, no tiene suficientes ingresos, y debe endeudarse con el exterior para mantener el funcionamiento del Estado. Después de la crisis financiera de 2007 en 2008, la economía colapsó y Grecia se endeudó. A partir de 2018. El país debe alrededor de 375 pesos con 74 centavos mil millones, estas deudas están programadas para ser canceladas para 2060. Aunque la crisis de la deuda ha pasado, la economía griega sigue luchando. Tienen que apretarse el cinturón para poder pagar algún día su deuda. En 2019, Grecia sigue siendo uno de los países con la tasa de desempleo más alta de Europa con un 17%. Aún así, tienen la tasa de divorcios más baja de Europa y el sexo más adulto del mundo, al menos una vez a la semana, en el 87% de los adultos. Finalmente, los griegos saludaban con la palma cerrada, saludaban con la palma abierta y los dedos extendidos se consideraba un insulto. Así que evítalo si tienes la oportunidad de ir a Grecia. El video termina aquí. Gracias a todos por verlo y gustarle.